Yo aposté o sea, al, al chaval pequeñito, yo apostado. Sí, confío en de... él, confío ¿Vale medio millón de pesos? Eso. Eso. Hola, ¿cómo estáis, amores? Yo soy Catherine Boys y estamos aquí en este evento al cual nos invitaron nuestras amigas. Es una corrida de caballos. ¡Miren esta belleza que tengo al frente a mis ojos! ¿Vamos a buscarlo? ¡Wow! Es impresionante, en serio, miren esto ¡Se van a sorprender igual que yo! Es un evento que se realiza prácticamente una vez al año y que el año pasado no hubo por temas de pandemia pero contamos con tanta suerte que estábamos en Tequila nos encontramos, vinimos acá y bueno, vamos a disfrutar del evento el día de hoy. A ver, Camello, ¿qué pasa? ¿Habías venido a un rancho o a ha una carrera de caballo antes? Rancho sí, carrera de pero caballo. carrera de caballo no. No sé, es que me están diciendo que es un show y la gente están llegando más y más. Y pues la verdad, muchos carros y. Un caballo vale medio millón de pesos. Dilo en dólares. Eh, 50 mil 50, dólares. Eso es mucho dinero. No, 25, perdón. 25. Varios <risa> técnicos. Se, la, se le ha bugado la cabeza ahí. Pero tú eh. sabes traducirlo de peso a dólar? De peso a... no, no, no. No, no sé. ¿eh? Yo tampoco sé. <risa> En la casa. que tú esperas de esta carrera? ¿Ya apostaste? si sí, aposté. Metí mil pesos a... al pe... a chaval pequeñito. Yo apostado. Yo no, confío en yo... él. Confío en él. Él, él. Yo le metí mil pesos al caballo ese negro imponente, grande que tú ves allá. Ese es el mío. No La familia mía. Aquí estamos sedientos por agua, pero felizmente acá Piensa que está en el desierto. <risa> ¡Qué rico! Bueno, va a beber un poquito de agua porque mi vida ya no Ya va Cárate. a desaparecer. Ay, Déjate de hablar. Gracias. Qué rica agua. Muchas gracias. De verdad. Wow. Ay, Dios mío. Ya me siento mejor. dice ¿apostaste no, o no? no ¿Cuánto? ¿Mil también? 20 pesos. Man, eso no es nada aquí. Aquí la gente ha puesto 50 mil. ¿Y tú apostaste 20 pesos? quise ¿eh? creo que no. Tienes que irte mejor. Me voy. Aquí chau, estamos pues, lo que sí. apostamos de chau. mil pesos en adelante. Chao, pues, chao. ¿Eso es tu llevo? Sí. ¿Cómo se llama? La golondrina. Oh my gosh. ¿Y cuántas carreras lleva ganada? Como unas 15. ¿Y va a ganar o no va a ganar hoy? Pues tiene que ganar. ¿Y si no gana, qué pasa? Pues pierde. <risa> Ese es humor, humor mexicano. Pues bien. A ver, Miguel, una pregunta. ¿Normalmente cuánto apuesta la gente acá? 5, 10 mil, veinte mil. ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué edad tienes? Trece. Trece. ¿Y desde cuándo aprendiste a montar? Desde los seis años. ¿En serio? ¿Y siempre montas este caballito hermoso? Sí. Mándale un saludo a tus fans. La tú salas la familia de tala jalisco pica, cuando se buenas probemos, ya va a empezar uh. carrera El chico que él invitó a nosotros, sí, ellos ganaron, eso, porque ellos estaban en la, en la izquierda. Acá estamos los poderosos, los ganadores. A huevo que sí, nosotros vinimos con la victoria. Eso. Qué locura esta experiencia tan bonita aquí en México, nuestra primera carrera de caballos como extranjeros en México. De verdad, wow, a mí lo que me encanta de este país es que siempre tiene una experiencia diferente para ofrecer Y en serio, o sea, tienen que vivirlo Así que si quieres, te nace y en verdad quieres disfrutar algo, a México! Si tú tuvieses un caballo de estos, seguramente fuese rico y millonario ¿Qué harías? ¿Qué hago? Disfrutando la vida. Disfrutar del caballo, montar el caballo a cada rato. Disfrutar, aquí mucha naturaleza, aire limpio, la verdad. Sí. Yo tal vez tú necesitas esto porque A veces tú necesitas esto porque la ciudad es mucho estrés. La vida está muy rápida. Muy rápida. Tráfico, sí. el trabajo, ruido, ruido contaminación. Sí, entonces tú necesitas un poco relajarte, muchas montañas alrededor de nosotros, la gente están disfrutando. Y la gente también es como muy calmada, ¿no? Relajada, tranquila. Sí, la gente es viste diferente. Sí. La gente viene aquí para disfrutar, entonces no hay tanto estrés. Exacto. No le sientes en el ambiente, entonces eso se refleja en ti de que tú también estás tranquilo. ¿Y tú ahorita cómo te sientes? ¿Tranquilo? Yo estoy muy tranquilo, pero está haciendo un poco de sol. Pero lo estamos pasando muy bien y fue una secuidencia, pero lo estoy disfrutando una al máximo. Una coincidencia. ¿Cómo <risa> tiene que Escríbanle allí a Ali cómo se, se menciona. Coincidencia. Pónganlo allí en los comentarios. Mira muchacho. ¿Va ah, a el canal? Acá ya. Por acá. Ya, muchacha. El... ¿Quién va a pasear allá tú? Bueno, el muchacho. Ah, no, claro, no, claro. no sé. Ah, bueno, ah, pero, bueno, sí. pero, bueno, ya, te va pues, a voy poner. Okay. ¿Tú? ¿Tú? voy a poner. Sí. Me encanta. ¿Tú? ¿Tú? Ah, sí. Ay, no no, no, no, no, no, no corres. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo lecto. Te No, no, miedo, No hace nada. No nada. Catarin, si ¿sí tienes miedo, me bajo, ah. ¿eh? Si tienes miedo, no lo no, hago. No no no no, no, no, no, no, no. Ahora, ahora el chiquito mejor. El, el, el chiquito. El lo lo ¿Sí? ¿Sí? No, si no. tienes miedo, mejor no. No, mejor no. Tengo mucho miedo, no sé por qué. A ver, Catarin. Súmele. Me miedo. ¿Por qué? No sé. No va a pasar nada, él va a estar contigo. Con la izquierda. Bueno. No. Agárrate ¿verdad? arriba, ¿Sobre este, sube a la derecha. Ay. No pasa nada. Le sí. no <risa> no sí. ¿no? están dando miedo al caballo. ¿Por qué hace así? ¿Por qué? Porque le está sintiendo el miedo. ¿No, no, no, no, no, no quiere correr? ¿Sí? No, no, no, no. Ya corrió allí. Así le separó. Y ahora me agarro. Ahí? Y por Eso, te por Eso. Eso. ¡Eso, Catherine, no, no, no, no. ¡Tú puedes! ¡Lo estás haciendo! Gente, estoy aquí en mi nuevo caballo mexicano. Gracias a mi amigo Pablo, porque si no fuese por él, yo tuviera mucho miedo. ¿Verdad, Pablo? De acuerdo. Y me da tanta risa. Bueno, Pablo ha sido tan amable, me está explicando que cuando vas a caballo no puedes tener miedo porque los caballos huelen ese miedo. Entonces, de hecho, ya me siento hasta más tranquila y todo. Así que, bueno... Me voy a ir hasta allá, hasta donde ya no se ve más, a lo infinito Y vuelvo con ustedes ¡Ah! ¡Mira qué guapo! ¡Hasta se acomodó el sombrero! ¿Cuál es tu nombre? José Ángel José Ángel, ¿cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes, José Ángel? 14 Cator José Ángel, este flow que tú te traes me encanta sí. ¿Ese es un flow mexicano? Sí ¿Y hace cuánto montas caballo? Pues empecé como desde los 8 ¿En serio? Sí, está fácil Está fácil El cerro más alto de aquí es aquel que está allá ¿Cómo se llama? El cerro, El cerro de, de tequila. tequila ¿Cuál es? ¿De aquí, es... Se sí, es volcán, de ¿Aquí se ve? Es un volcán de hecho ¿Es un volcán? Sí, sí. Es un volcán de agua de agua. Y... Miren, si se sube la troca lo va a poder ver. ¿Cuál es la troca? ¿Qué es una troca? Ese, ese. Ay, no. Ok. <risa> <risa> si me subo ahí sí lo puedo ver, pero desde acá no lo vemos. Vente. Oh, sí, sí lo puedo ver. Muéstranmelo. Mire. Es aquel cerro que está allá, el de allá. El con está casi casi pegado a las nubes. Ese que está allá, eh. ¿y ustedes han subido? No, yo a la mitad del cerro no, no a me A la subido. mitad, ¿y allá arriba vive gente? Sí, hay una caballita ¿Hasta cabanitas. arriba? No, hasta arriba no. no Pues un saludo para Ángel Aguilar Eso... ¿Y tú a quién vas a mandar? Yo a nadie ¿A nadie? Ese, ese es mi compa, ven acá Ese es mi compa ¡Ay loco! ¡Ay loco! Ahí vieron unos caballos llegando a la meta final que es allá Comenten su preferido, quién ganó o quién no ganó, como dice el camello Esto es, esta es la vida que en el rancho, gente, de verdad una belleza, en serio que sí Uno se la pasa relajado, feliz Terminamos aquí en el Rancho Mexicano, está demasiado bueno, esta carrera estuvo buenísima. Acá le veo el canal de Lice, el canal de Moreno, el canal de Ali y ya nos vamos a la casa porque estamos muertos. Suscríbanse a los canales aquí abajo en la cajita de la descripción y nos vemos mañana en un nuevo video. ¡Bye!